los demás ni te ¿Era cuento Miguel, eres mi ídolo eres mi ídolo de uno paraíso ahí vamos <laughs> ¿Se lo ha perdido? Que lo repitan, ¿verdad? ¿Verdad? Vale, que Estaba ahí 29, espera a ver... ¡Faltando! ¿dos? <risa>